Hoy día eh, encontré un usuario en HelloTalk que estaba preguntando ¿qué significa esta oración? Es una oración bastante complicada. Um, y a ver... Um, y yo vi esta oración y dije, ah, esto tiene que venir de un artículo, de algo, de un artículo académico, algo así, una noticia, etc. Así que eh, lo busqué en Google. Y me pareció este artículo en Ailbo del año 2005. Y ya. Eh, a ver, vamos a. Este es el artículo completo. Entonces vamos a referenciarlo un poco. A ver, veamos primero de qué, de qué habla el artículo. El título dice: eh, La familia es el futuro y la esperanza, etc. Y habla un poco de la tendencia de individualismo. Porque supuestamente... Eh, creo que es un poco debatible. un poco de... Como diríamos... Eh, es un poco de un estereotipo. Incluso para los coreanos. Que los coreanos piensen... Que, que los coreanos son... Basados en familia. Pero... Um, este artículo dice... Eh, ha habido una tendencia de individualismo, pero recientemente la gente ha empezado a volver de nuevo a la familia. Y cita unas, unas encuestas que ha hecho uh, sobre valores que valora la gente en su vida en Corea y cómo esta tendencia a la familia no es solamente en Corea, sino también en Estados Unidos, aparentemente etcétera. Hay muchas, muchas películas que tratan de la familia. Esto es un poco ridículo porque películas sobre la familia en el occidente, supuestamente en el occidente, ¿no? Eh, ha habido, nunca ha dejado de haber películas sobre la importancia de la familia. Eh, toda la línea del de, de director ese famoso, no me acuerdo cómo ¿no? era Steven Spielberg o no sé, un director que siempre habla de la familia, siempre hay un mensaje de la familia. Uh... Y me imagino que este artículo tiene que tener algún, alguna agenda política. Porque es Tom Ailbo, un diario conservador eh, famoso. Pero no sé qué, qué está pasando en 2005 que haya llevado a, a la gente a escribir esto. Bueno, ese es el contexto. Y la oración que estamos tratando de analizar es el primero que está aquí arriba. El primero. Así que lo pegué aquí, a la derecha, por si necesitamos referenciarlo. Y a ver. Vamos a analizar. Ok. Eh, un poco de análisis gramatical gramatical. Esto. Esto es el sujeto, sujeto, sí. La voz. La voz es el sujeto y el verbo aquí es... Uh, ...un verbo compuesto que es comenzó a fluir. Comenzó a fluir. Entonces en la oración simplificada es la voz ha comenzado a fluir. Esa es la... Eh, el, el, Esqueleto principal de esta oración. Uh, entonces empecemos con la voz aquí. Eh, espera, falta. Ayokshi. Sí. Ok. Eh, ¿Qué voces Bueno, la voz es una voz que dice que. Um, la familia es el valor más es el valor más importante. Eh, y OXI es un conectivo aquí uh, que dice que como nos esperábamos. Es el tipo de conectivo que tenemos aquí. O sea, eh, se usa cuando, se, cuando uno dice. Bueno, al parecer. Vamos a crear un poco de espacio acá. Cuando uno quiere decir eh, está la persona mirando, al parecer, eh, pensábamos que estábamos viendo un árbol, <ríe> digamos. Pero eso era raro, porque nos esperábamos que iba a ser, no sé, una montaña. Esperábamos ir a ver una montaña, pero vimos un árbol y pensamos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué veo un árbol? Y lo analicé más a la cuenta y me di cuenta que, no está, que me había equivocado, no estaba viendo un árbol, en realidad estaba viendo la montaña. Y eso era lo que nos estábamos eh, esperando desde el comienzo. Así que confirmé mis iniciales eh, sospechas sobre esta imagen falsa del árbol. Que en el caso de, de esta oración es que yo esperaba que la básicamente la, la oración sería, yo esperaba que la familia iba a ser la, el valor más importante. Pero parecí, pare, a, um, pero durante los últimos años ha habido signos sociales indicando que la familia parece que no era tan importante. Pero lo analicé y resulta que confirmamos nuestras iniciales sospechas que la familia continuó siendo el valor más importante. Eso es lo que... Ese tipo de rol es el que el Jokshi tiene aquí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo sospechábamos Es lo que está diciendo aquí. Um, ok. Entonces, esa es la voz. La voz es la voz diciendo que, el, que la familia es el valor más importante. Ahora... Eh, entonces, esto se podrá, <risa> pero quería okay, um, que, ah, cada uno con un highlighter diferente. Ahora, ¿eh? esta voz también es un, una nueva tendencia entonces decir que una nueva tendencia contradice el uso del conectivo Yokshi aquí, porque Yokshi significa que nada ha cambiado nada ha cambiado aunque se podría decir que ha cambiado, pero menos mal que volvió a como estaba antes. Pero en general se usaría cuando nada ha cambiado. Pero aquí dice que eh, esta voz esta voz, es una nueva tendencia. Tengo la pantalla separada y me cuesta un poco ver. <ríe> sí, algo así. Eh, esta voz es una nueva tendencia en oposición a algo. Es una nueva tendencia en oposición al... Uh, ah, entonces Kiryu eh, es, es movimiento o corriente, corriente de aire, corriente de, ¿cómo se dice? De, eh, de gas, corriente de gas es el Kiryu y se usa en meteorología para pronosticar el clima, etc. Pero también se usa para describir eh, fenómenos sociales. Entonces, um... okay, esto va a ser útil. Lo ponemos un poco más. Okay. Um... Uh, eso. Eh... Entonces, aquí se se opone algo. Este esta este nueva corriente de aire se opone a algo. Es el mazón que está acá. ¿A qué se opone? Se opone a este viento loco. Pum es viento en, en chino. Todo esto tiene origen chino, todas las palabras avanzadas, como el, igual que el latín. Juan es loco. Entonces, viento loco. Y viento loco se refiere a fenómenos sociales que el escritor considera negativos. Negativos para los sociales, que son corrientes sociales malas. Onda de generación, no sé, todas esas cosas. Entonces, esa es críticamente cuando se usa el... Entonces, es una corriente nueva que se opone a esta corriente negativa. Eh, ¿Qué corriente negativa? Bueno, es una corriente negativa del des... Eh, des... desensamblaje... Eh, desensamblaje de la familia. La familia. Ese, ese, ese, ese desensamblaje de la familia ha estado, ha estado soplando como viento, porque todavía estaba hablando del viento, ¿no? El viento loco. Ha estado soplando o oh, el viento está... So ¿Hay otro verbo que se puede usar con viento y soplar? Viento... No sé, pero soplando, digamos. Um, desde los mediados mediados y tarde del siglo XX. del siglo XX. Um, uh, es se, no se usa para todo tipo de eventos, se usa para vientos fuertes, tormentas, huracanes, etc. Es cuando se usa el verbo murachita. Uh, entonces eso todo eso ha sido una descripción de la voz. De la voz. Eh, esta es la voz que ha empezado a correr. ¿Y qué tipo de voz es? Es una voz, eh, repa, eh, vamos a recalcar algo, es una voz que dice que la familia es muy importante, que la, la, el valor más importante, eh, y también esa voz se opone, eh, es una nueva corriente que se opone. Uh, ¿Que se opone a qué? Se opone a la, a la, al viento loco del desensamblaje de la familia que había estado eh, soplando este, los mediados y fines del siglo XX. Ahora, um, bueno, ¿qué pasa con esa voz? Bueno, ya hablamos mucho sobre esta voz, solamente la parte del sujeto. Todo esto es el sujeto que yo sepa. Y el sujeto, ha sido una descripción del sujeto. Ahora, esta parte del predicado. Uh, la voz ha comenzado a correr. ¿Sí? Y tenemos una manera muy particular de describir este verbo. Ah... Uh, Shijakuruda. Vamos a empezar con huruda. Huruda es correr. Y se usa para, solamente para líquidos. Líquido. Oh, y tenemos shijakada. Shiyak que es comenzar. Uh, hurugi shijakada. Comienza a correr. Después... Comienza a correr. Ah. Uh, Hurugi. Shida. Comenzó. A correr. Y ahora. Tenemos la modificación final. Que es. Hurugi. Uh, Shida. Han koshita. Y eso significa. Um, <ríe> como. Eh. En el sentido del significado mismo que, que comunica, no, no, no hay una diferencia entre, entre lo de aquí arriba. Significan lo mismo, pero hay un énfasis diferente. El énfasis diferente es... Que aquí estamos diciendo comenzó a correr y esto es... La relación de los hechos. Algo así. Entonces estamos enfatizando que ya la cosa ocurrió. Esto existe. Es la realidad. No trates de negarlo. Eso es lo que está tratando de decir el autor al agregarle esta parte. Para enfatizar ese tono eh, sobre el verbo. Um, y uh, usar este tipo de modificación suena un poco pretencioso. Entonces eh, necesitamos usarlo en un artículo académico. Uh, se usa en artículos académicos, se usa en literatura, no se usa en la conversación cotidiana porque suena demasiado pretencioso. Eh, la gen los autores de novelas, eh, por ejemplo, podrían asignarlo a diálogos de personajes de alto rango social en la edad media, onda reyes, funcionarios del gobierno, etc. Ellos podrían hablar así en la imaginación sobre las novelas pero nadie habla así porque suena demasiado pretencioso y como suena pretencioso necesitamos una estructura de oración que sea compleja y suene autoritaria, autoritativa eh, si tenemos una oración corta y dice suena la filosofía de la oración suena un poco pobre así que eh, necesitamos una oración bien larga y esta una oración bien larga que suena autoritativa así que está, está bien Um, ok, ahí analizamos el verbo, que es han Entonces, aquí tenemos un, eh, creo que es una frase adverbial, eh, que hace una comparación poética, creo. Dice, eh, comenzó a correr como, como un río, como un río. Y en, cuando se compara el correr con el río, no se dice solamente río. Sino que se le dice agua del río. Es una tradición que viene... Se, se, siempre se dice agua del río y no río. Aunque el río puede correr también. Pero en este tipo de estructura. Donde estamos comparando un fenómeno social. O cualquier otra cosa. Con un río. Eh, y estamos diciendo que ese río está corriendo. Entonces eh, le agregamos el kanbul Entonces, ¿cómo? ¿Cómo el agua del río? Bueno, ¿qué tipo de agua del río es? Eh, está escrito aquí. Es un agua de río que es, es silencioso, ayikada, eh, es, eh, y se refiere al, al sonido que produce ese río. Es silencioso, y tenemos un conector aquí, es silencioso y al mismo tiempo, es lo que significa este conector, al mismo tiempo. Um, es silencioso y al mismo tiempo es imposible, Imposible de rechazar. Rechazar. Imposible de rechazar. Eh, creo que es imposible de rechazar. Imposible de oponerse a algo así. Pero eso es lo que estaban haciendo. Entonces, eh, interpretación final es. Uh, eh, estamos diciendo. La voz que dice que el, la familia es el valor más eh, eh, es el valor más importante. Eh, esta voz que se ha alzado como una nueva tendencia en contra, en contra del viento de la tendencia loca del desenlace de la familia que ha estado eh, sacudiendo, la so y aquí se entiende la sociedad coreana, o el, el, la humanidad, quizás porque está hablando de Estados Unidos y otros países también, eh, que ha estado sacudiendo la humanidad, este, mediados y fines del siglo XX, ha empezado a ocurrir, ha empezado a ocurrir como un río eh, eh, espacio, como un río espacio, y imposible de rechazar coma y esto es la relación de los hechos punto final está diciendo el autor <ríe> punto final y aquí el resto del texto detalla por qué está es por qué es el la la tesis, por qué la tesis del autor es, es esto que, que ha escrito eso es lo que significa esta oración